hola qué tal queridos amigos cordial saludo hemos celebrado el día de ayer la gran fiesta de pascua desde el sábado en la noche la vigilia de ayer qué alegría poder reiniciar retomar nuestra semana en la presencia de dios bendecidos el señor en su infinita misericordia nos abraza en su resurrección y nos dice aquí estoy vivo he triunfado la luz ha vencido la tiniebla la gracia ha vencido el pecado el señor todopoderoso nos llene de su gracia y su fortaleza y que Comencemos este nuevo tiempo en su presencia. Es Pascua, queridos hermanos, es el paso de Dios, es la misericordia al Señor. Alabado seas mi Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versículos 8 al 15. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa al sepulcro, llenas de miedo, y de alegría corrieron a anunciarlo a su discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y les dijo, ¡alégrense! Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, no teman, vayan a comunicarle a mis hermanos que vayan a Galilea, que allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y, dijeron a los soldados, y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles. Digan que sus discípulos fueron de noche y que robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a Dios del gobernador, nosotros nos encargaremos y lo sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta es la historia que aún se sigue fundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, la alegría de Jesús. Estas mujeres, cómo están de contentas, de emocionadas, de encontrar a Jesús y de ser portadoras de la buena noticia. Vaya a a mis hermanos que los espera en Galilea. Contrasta con la amargura, con la tristeza, con la mentira de los soldados y de los judíos que quieren mantener al pueblo engañado. Señor, en tus manos nos ponemos que podamos vivir esta Pascua en tu santa presencia, la alegría del triunfo, la alegría de la gracia, la alegría del gozo, estar en la presencia de Dios nos inunde hoy y siempre. Jesús ha resucitado. Dios los bendiga, el Señor los guarde y los protege.